Hola amigos, bienvenidos a Magical Spanish. Hoy tenemos el verbo correr, to run, y lo vamos a conjugar en 18 diferentes tiempos verbales. Introducción, correr, to run, ese es un verbo regular terminado en er, el infinitivo, to run, correr, participio pasado, run corrido, gerundio running corriendo. Iniciamos con los tiempos del modo indicativo. Presente simple, yo corro, tú corres, él, ella, usted corre, nosotros, nosotras corremos, vosotros, vosotras Corréis. Ellos, ellas, ustedes, corren. Viene a continuación el pasado simple. Yo corrí. Tú corriste. Él, ella, usted, corrió. Nosotros, nosotras, corrimos. Vosotros, vosotras, corristeis. Ellos, ellas, ustedes, corrieron. Imperfecto. Yo corría. Tú corrías. Él, ella, usted corría. Nosotros, nosotras corríamos. Vosotros, vosotras corríais. Ellos, ellas, ustedes corrían. Viene a continuación el condicional. Yo correría. Tú Correrías. Él, ella, usted, correría. Nosotros, nosotras, correríamos. Vosotros, vosotras, correríais. Ellos, ellas, ustedes, correrían. Seguimos con el futuro simple. Yo correré. Tú correrás. Él, ella, usted correrá, nosotros, nosotras, correremos, vosotros, vosotras, correréis, ellos, ellas, ustedes, correrán. Ahora tenemos los tiempos progresivos o continuos. Comenzamos con el presente progresivo. Yo estoy corriendo, tú estás corriendo. Él, ella, usted está corriendo. Nosotros o nosotras estamos corriendo. Vosotros, vosotras estáis corriendo. Ellos, ellas, ustedes están corriendo. Hablemos ahora acerca del pasado progresivo. Yo estuve corriendo. Tú Estuviste corriendo, él, ella, usted estuvo corriendo, nosotros, nosotras estuvimos corriendo, vosotros, vosotras estuvisteis corriendo, ellos, ellas, ustedes estuvieron corriendo. Continuamos con el imperfecto progresivo, yo estaba corriendo. Tú estabas corriendo. Él, ella, usted, estaba corriendo. Nosotros, nosotras, estábamos corriendo. Vosotros, vosotras, estabais corriendo. Ellos, ellas, ustedes, estaban corriendo. Ahora viene el condicional progresivo. Yo estaría corriendo. Tú estarías corriendo, él, ella, usted, estaría corriendo, nosotros, nosotras, estaríamos corriendo, vosotros, vosotras, estaríais corriendo, ellos, ellas, ustedes, estarían corriendo, quiero que hablemos ahora acerca del de futuro progresivo, yo, estaré corriendo, tú, Estarás corriendo. Él, ella, usted estará corriendo. Nosotros, nosotras estaremos corriendo. Vosotros, vosotras estaréis corriendo. Ellos, ellas, ustedes estarán corriendo. Ahora vamos a hablar acerca del futuro con ir a, que es un futuro próximo. En las oraciones afirmativas vamos a decir, yo voy a correr, tú vas a correr, él, ella, usted va a correr, nosotros o nosotras vamos a correr, vosotros o vosotras vais a correr, ellos, ellas, ustedes van a correr. Para las oraciones negativas tenemos yo no voy a correr, tú no vas a correr, él, ella, usted no va a correr, nosotros o nosotras no vamos a correr, vosotros, vosotras no vais a correr, ellos, ellas, ustedes no van a correr. Viene ahora el pretérito imperfecto del indicativo con ir a. En las oraciones afirmativas decimos yo iba a correr, tú ibas a correr, él, ella, usted iba a correr, nosotros, nosotras, íbamos a correr, vosotros, vosotras, ibais a correr, ellos, ellas, ustedes, iban a correr. Para las oraciones negativas, yo no iba a correr, tú no ibas a correr, él, ella, usted no iba a correr, nosotros, nosotras no íbamos a correr, vosotros, vosotras no ibais a correr, ellos, ellas, ustedes no iban a correr.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 Continuamos con el pasado perfecto que siempre lo menciono, es un tiempo que se usa sobre todo en un español muy formal y especialmente en textos o a nivel, de, a nivel escrito. Poco se usa a nivel oral. Tenemos yo, hube corrido, tú, hubiste corrido, él, ella, usted, hubo corrido. Nosotros, nosotras hubimos corrido. Vosotros, vosotras hubisteis corrido. Ellos, ellas, ustedes hubieron corrido. A continuación viene el pluscuamperfecto. Yo había corrido. Tú habías corrido. Él, ella, usted había corrido. Nosotros, nosotras habíamos corrido, vosotros, vosotras, habíais corrido, ellos, ellas, ustedes, habían corrido. Condicional perfecto, yo habría corrido, tú habrías corrido, él, ella, usted habría corrido, nosotros, nosotras, habríamos corrido. Vosotros, vosotras, habríais corrido. Ellos, ellas, ustedes, habrían corrido. Seguimos con el futuro perfecto. Yo habré corrido. Tú habrás corrido. Él, ella, usted, habrá corrido. Nosotros, nosotras, habremos corrido. Vosotros, vosotras. Habréis corrido. Ellos, ellas, ustedes, habrán corrido. Hablemos acerca de los imperativos. Para las oraciones afirmativas diríamos, corre para tú, corre. Corra para usted, corra. Corramos, para nosotros o nosotras, corramos. Corred, para vosotros o vosotras, corred. Corran, para ustedes, corran. Para las oraciones negativas diríamos, no corras, para tú, no corras. No corra, para usted, no corra. No corramos, para nosotros o nosotras, no corramos. No corráis, para vosotros o vosotras, no corráis. No corran, para ustedes, no corran. Esto ha sido todo amigos, por favor suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o me gusta ya que es muy importante para nosotros.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 Siempre agradezco mucho el privilegio de tu tiempo y yo espero verte en una próxima clase o presentación. Hasta pronto amigos.